a presentarles, ¿vale? Vamos a presentar los equipos, ¿de acuerdo? Aquí se me agacho tanto. Vamos a presentar los equipos que por un lado tenemos al equipo rojo, Rojo Pasión, que viene desde Rusia. Vamos a darle un fuerte aplauso al equipo rojo llamado Onda, Caña Onda. Sí, señor, el equipo rojo. El equipo amarillo compuesto por una china y uno de de Nueva York con todos ustedes el equipo amarillo Tía Katy y aquí una humilde servidora con mi amigo Daniel que llega desde Connecticut de Estados Unidos nada más y nada menos que el equipo Yamama y bueno me se olvidaba uno muy importante el equipo más importante que es el equipo verde con ustedes desde Naveros, Manoli hijo solito ¡Eres <risa> frío. <risa> no, <risa> no, no. Iba a sola, la mujer sí. Y me criaron para las motos Hasta mi casa era un piso piloto Los reyes pagos me ponían carburadores, variadores, tubos, cafés, de Endeme en de cine, sí. Soy así, de competición, sí señor, sí señor Yo soy de competición, voy a ser el campeón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 Disfruta la carrera y no cambien de cadena Un domingo en el programa mejor uh, uh, uh. En casa de tu suegra por la tele con la moto Que se ve de la misa en la dos Ni Rosy, ni Pedrosa, ni Marque ni Lorenzo Tienen clase, poder del casa. Que yo soy más ligero y pronto me quito del medio Sobre todo si me toca con mía salvar y al poco tiempo chica porquería la expo quedó abandonada yo mirando si aquello quedó con un churro, me he preguntado mil veces qué hicieron con curro no te vale curro cara en un centro mamá con la olvidar. Con naranjito en comienzo de la olimpiada, el que tenía la navia torcida. burro, se rumorea que la han visto de gorrilla, marcando coche cuando se de Sevilla y le metieron cuatro puñaladas. Da pena ver lo que quedó mal el recuerdo que si no lo saca a flote ni el programa tiene arreglo pues todo.